en mi lugar. amor. existe la Hola a todos. Y bienvenido de vuelta al Estudio Universal de Arturo espectral a yo soy su hermana Elizabeth Fantomio y les presentaré este video se titula arquitecto de este edificio se llama Takumi Kusuryu que en japonés significa nueve dragones antes de nada muy feliz día de la patria. 25 de mayo donde aquellos argentinos se celebran es una jornada donde conmemoramos la gesta de la revolución de mayo que constituye en definitiva el nacimiento de nuestra nación. Punto a aquellos que tienen tradición de su país diferentes de días de la patria los saludas nuestro hermano de su país en días de la patria si sí, póngase cómodo y apague las luces. Si eres una persona sensible o problema cardiovascular por favor cierra este video. Ya lo estuve investigando en internet pero aunque que busca muchas bases de datos en todo el mundo, solo dice que nació en Japón en el año 1909 y se desconoce el año de su muerte, fue arquitecto, escultor, compositor, poeta y desempeñó varias profesiones, realmente es un hombre polifacético que tenía como apodo el genio potente y omnisapiente, también era conocido por su talento para realizar ciertos trucos de ilusionismo y relaciones a persona, no se encuentra mucha información, del solo quedan algunas composiciones musicales que han sido recopiladas incluso se podría decir que es un artista misterioso el obra misterioso que fue encerrado en una cárcel subterránea en un edificio diseñado por el genio prisionero de, de los trucos de efecto ilusionismo puede ser que haya algo escondido detrás de todo esto en ese viejo edificio Takumi Kusuyu, un artista genio con múltiples talentos cuyas obras de arte influyeron en muchos casos que también involucran a Plutón, DBS y DBS uno de sus diseños se convirtió en el primer edificio de oficinas de DBCI, más tarde, en el Salón de Clases de Class Q. Había creado muchas artes invaluables como los violines Testa de del Drago, un jarrón con el contorno de dos personas, tres pinturas misteriosas, una pequeña caja sellada llamada Kumikibaku y muchas otras. También está misteriosamente relacionado con el Hotel Senrin Ruyo. Yu describe que todas sus obras maestras atraen el mal que luego resulta en un crimen. En la última parte del manga, se revela que él es el padre biológico del líder de Plutón, Aves. Aunque Takumi Kusuyu amaba a su hijo, tenía el oscuro potencial que yacía en el fondo del psico Koko y decidió encarcelarlo por el resto de su vida en un lugar secreto. Irónicamente, este acto convirtió a Osiiko Koko, quien se sintió traicionado, en el rey Hades, el fundador barra líder de Plutón. Rey Hades, rey Hades es el líder de la organización criminal Plutón. Su verdadera identidad es Kopo Osiiko, el hijo amado de Kusur Yutakumi, un genio artista y Koko Yurika, un genio criminal. Sus subordinados son Sharon, Thanatos, Cerberus y Yuri. El cuidador de Ryu. el heredero de esta organización es Amakusa Artu, el nieto de la media hermana del Reales. Su merecido acluso formente el trabajo, pongan abajo en los comentarios cuál fue su favorita, cuál se les antojó más, cuál de plano, dijeron y como quizá no tanto, gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre en unos días con un video. adiós.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 leyendas que